Uno de los temas más aterradores que existen sobre los fenómenos paranormales es el de los duendes, estas criaturas que en Europa, Asia, América, África, en todos lados se han visto y cuya existencia está en duda, pero el video que vamos a ver a continuación fue grabado en México y la verdad me parece uno de los mejores videos sobre extrañas criaturas que pudieran estar viviendo bajo la tierra, en huecos de los árboles o en algún lugar en otra dimensión pero estos son hombrecitos pequeños vamos a ver este video que fue grabado y enviado a mi compañero Jorge Moreno en Mérida, Yucatán veamos a principios del año 2020 me mandaron este video que fue captado por una cámara de seguridad ...en la ciudad de Junucumán, Yucatán... ...lo interesante que se alcanza a ver aquí al fondo como pueden ver... ...es una especie de niño, un pequeño niño que pasa corriendo... ...sin embargo los testigos, y la gente que vive por ahí aseguran que es un terreno baldío... ...en donde no vive cerca ningún menor de edad... ...y que no podría tratarse precisamente de un menor... ...lo que ellos consideran o lo que ellos afirman es que pudiera tratarse de una luz ...o un pequeño duende que de cierta forma pudo ser captado por esta cámara de video... No, sé qué, no se alcanza a ver muy nítido este objeto Sin embargo sí se ve de forma clara la silueta Sin embargo pues el misterio continúa Cabe recalcar que en la mayoría de los poblados de Yucatán constantemente se hacen reportes de presuntos seres como duendes, aluches incluso gnomos y trolls que aparecen en determinadas viviendas. Por ese motivo quizás se piense que esto que fue captado por la cámara se trate precisamente de una alush. Como les había dicho en un principio, este video fue enviado a mi compañero investigador paranormal Jorge Moreno en Mérida, Yucatán. Estamos viendo desde su celular el video que fue grabado en un lote baldío. Ahí al parecer ya se hicieron algunas maniobras y no distinguieron bien, pero el duende ya ha pasado. A continuación vamos a poner el video con un zoom para que puedan verlo mucho mejor. Ahí lo podemos notar. Vean cómo se le alcanzan a ver las piernas y también el cuerpo. Incluso las manos Corre primero del lado derecho Y después regresa al lado izquierdo Lo extraño de esto es que A pesar de que hay luz El ser se ve completamente negro Como si fuera solo una sombra Vean lo pequeño que es Podemos distinguir su estatura Comparándola con la maleza que hay a su alrededor Y esos árboles Sin duda este ser mide aproximadamente unos 70 centímetros de altura, es demasiado pequeño. Y también sus movimientos son bastante inquietantes, simplemente corre para el lado derecho y después regresa al lado izquierdo, quizá a volverse a meter de donde salió, aquí lo estamos viendo más de cerca y podemos notarlo claramente. ...es completamente negro... ...y extraño. ¿Qué les pareció el duende? ¿Será que efectivamente... ...criaturas... ...como estas... ...o algunas otras aberraciones... ...pequeñitas... ...sean parte del mundo... ...de las hadas, de los duendes de los elementales o solamente habrá sido un niño que fue grabado desde lejos y parecía un duende a mí en lo personal me pareció algo muy extraño porque es grabado desde lejos sí pero se ve muy pequeñito ese ser yo pienso que puede ser un duende habrá que investigar más ese lugar y ver si efectivamente es un sitio donde aparecen estas extrañas criaturas aquí tenemos otra criatura que está molestando Al duende. Pero bueno, seguiremos subiendo videos acerca de fenómenos paranormales, de extrañas criaturas y de sucesos extraordinarios que no creemos que puedan tener alguna explicación, pero aquí en Oxlack tal vez podamos revelar cada una de esas extrañezas. Mi nombre es Oxlack Castro, y nos vemos en el siguiente video.